Saludos cordiales, Saludos que verdadero placer poder saludarles en esta tarde ya de sábado 16 de octubre del año 2021. Bienvenidos a un programa más de Café Empresarial. Soy Heiner Mora, estoy aquí complacido, como siempre, de poder traerles eh, información muy valiosa junto con nuestro señor director, don Marc Tequeira Cascante, y nuestro invitado especial que allí ya lo tenemos también en pantalla hoy. Nos acompaña el máster don Luis Faustino Rojas, a quien también eh, vamos a tener pues con una exposición excelente para conocer más de los temas empresariales. Pero antes quiero eh, darle la cordial bienvenida. Bueno, recordar por supuesto que estamos a través de cartagomedios.com, estamos a través de eh, nuestro Facebook, eh, Facebook Live de Cartago Medios y de Huarco Radio. Nos puedes buscar allí en el Facebook, Huarco Radio y también Cartago Medios, o si no, puedes entrar a la web cartagomedios.com, le damos clic a Cartago Medios TV y ahí vas a tener nuestra transmisión. Nuestro número para que lo puedas también utilizar y enviarnos mensajes está en pa pantalla. Nuestro web, WhatsApp 60758317. 60758317 para que nos envíe tus consultas, tus comentarios, tus reportes y vamos a poder saludar a todos nuestros amigos a través del de, eh, programa Café Empresarial Momentos de Negocio y estamos, recordarles, estamos totalmente en vivo. Le damos la bienvenida a nuestro señor director Don Max Equeira Cascante. Don Max, qué gusto, qué placer, enorme poder saludarte el día de hoy. Recibo un cordial saludo como siempre. Muy buenas tardes, mi gran amigo, colega, compañero Heiner Mora, que siempre estamos acá Bustillo construyendo grandes momentos de negocios y más no faltaba que siempre Café Empresarial haciendo la diferencia en Cartago Medios. Un saludo para toda la linda audiencia de la provincia de Cartago a toda su gente, a todo el país a nuestros hermanos en España en Países Bajos, en Centroamérica en Panamá en Bolivia, en Colombia y en Argentina, que nos están escuchando. Un cordial saludo de buenas tardes. Y hoy, como se lo dijo, un Heiner 16 de octubre del 2021, estamos llegando a nuestro programa número 27 de Café Empresarial, que siempre estamos haciendo cosas mmm, diferentes y construyendo grandes momentos de negocios, Monheiner. ¿no, y más faltaba decir esto. Y disfrutando de esta hermosa tarde ya mmm, de mitad de mes, mitad de octubre. octubre? Y estamos empezando, ¿verdad, un Heiner? Ya se, ya, se año, año, ya se nos fue, el año, ya nos fue. Ya se nos fue, don Heiner, y vamos a cerrarlo con gran alegría, con broche de oro entrando a la recta final de este 2021 que nos sigue dejando grandes enseñanzas, grandes aprendizajes, grandes aportes, y ni más faltaba, don Heiner, eh, pensando por acá, tenemos hoy la participación de una persona que, bueno, para ambos, un amigo común, compañero común de trabajo, de el cual hemos compartido bastantes vivencias, bastantes experiencias positivas, un profesional que ha dado el máximo por hacer de la administración de negocios una carrera de excelencia y que siempre está en constante búsqueda de hacer cosas diferentes, le gusta estar en el campo innovándose, estar en la parte de emprendimientos, que también coinciden esto con nosotros, y hoy a la audiencia le presentamos de una manera muy bonita, muy loable, al compañero, como le dice un género, hoy tenemos el honor de tener a don Luis Faustino Rojas Rivas, quien eh, es compañero de nosotros, colega, profesor también universitario, que ha compartido con nosotros muchos momentos y que hemos con él coordinado en algún momento trabajos, cosas de academia. Asuntos de la parte de administración de negocios en ambos casos. Y para los que no lo conocen, eh, don Luis Faustino Rojas eh, posee una maestría en administración de negocios, su licenciatura en administración de, y gerencia de empresas con más de 15 años de experiencia en educación universitaria, ¿verdad? Y um, además de educación universitaria, también eh, consultor en gestión empresarial, el colega de nosotros también, eh, ha estado impartiendo charlas, seminarios, en pequeñas, medianas empresas, también le encanta eh, ser emprendedor, tiene sus propios emprendimientos con la familia, una persona que siempre le ha gustado salir adelante y que eh, le gusta hacer la diferencia, igual eh, el Máster Rojas también ha sido... Subdirector de la Escuela de Administración de Negocios en la Universidad Fielitas Ha tenido ahí sus cargos académicos. Igual ha trabajado para otras universidades acá en el medio y ha estado en lugares como la Asociación Ministerio del Sembrador, quien ha sido su fundador y director. Eh, ha trabajado con grandes empresas acá como Librería Universal, motor con Cope y Coronado, y actualmente está como especialista en el tema de inversiones, también está en el tema de bienes y raíces, actualmente está en asesorías 4.0 que es parte de sus proyectos de negocios y también se ha capacitado en temas como el emprendedurismo modelos de simulación, en la parte de lo que es técnicas de ventas igual ha sido también director de institutos para universitarios, el colegio Boston también ha tenido una grata y bonita experiencia y hoy el tema que nos va a brindar no solo es Don Heiner, de un interés general, es para todos. El tema sirve para todas las personas, porque la verdad nos compete a todos. Pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos, puede ser adulto mayor, porque Don Luis nos va a brindar un tema que es para la vida, para aprendizaje. Y hoy vamos a hablar a la estimada audiencia de finanzas personales finanzas personales esto es muy importante más en los tiempos en los que nos encontramos tenemos que tomar un serio grado de conciencia y aquí le digo don Luis qué honor tenerlo con nosotros bienvenidos a este espacio y gracias por ser amigo de café empresarial don Luis buenas tardes bueno, Max, muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes a todos ustedes. Don Heiner, gracias por, por haberme permitido estar en esta tarde para nosotros acá, eh, poder compartir con todos los que, la audiencia que se mantiene en Café Empresarial. Sí, realmente es un honor poder tenerla, no solo la oportunidad, sino la, la dicha de poder compartirle a las personas algunas ideas que probablemente en, en la vida muchas personas escuchan, pero que a veces dejamos, sí, sí, en algún momento lo voy a hacer, pero ¿cuándo va a ser ese momento? Es, esa es un, una gran pregunta que tenemos que hacernos siempre. ¿Cuándo voy a iniciar? Cuando necesito ordenar. Don Luis, muy importante ese detalle. Y usted siempre positivo, proactivo, siempre buscando el camino, decimos, de las grandes soluciones, ¿verdad, Luis? Que, de, que tenemos ya años de conocerlo, siempre nos plantea usted grandes cosas, y que usted siempre dice, hay que tener calma, hay que tener siempre la solución dentro de lo que decimos, el la luz en la oscuridad, y que siempre es bonito compartir con usted, y que hoy, que está ya con nosotros acá, y que lo tenemos, y que nos va a dar una ilustración muy buena, que sé que usted ha, to ha tomado mucha conciencia de esto y lo aplica en su vida personal, en su vida profesional, con la familia. Es algo muy importante para todos, todos los que estamos acá en el espacio, de que uno tiene que tener no solo el orden, el equilibrio en todos los sentidos, y que las finanzas personales es un tema que nos va a venir a luchar ese detalle, don Luis. Y le digo bienvenido sea, don Luis, y le escuchamos hoy atentamente en nuestro espacio. Ahora, este es su espacio, don Luis. Excelente, muchas gracias, muchas gracias, para eso estamos. Más bien, este, si ustedes me permiten, para, para poder compartir la presentación y poder este, brindarle a cada uno de los compañeros aquí una idea de los que están escuchándonos. Adelante. No hay ningún problema. Luis. Bien. ¿Pueden Ahí puede. visualizarla? Claro que sí. Correcto, correcto. Excelente. Correcto. Excelente. Excelente. Bien. En esto del tema de las finanzas personales, ahí la presentación tiene un delicioso cafecito, ¿verdad? Porque es importante a estas horas poderlo determinar y enfocar como lo están haciendo ustedes en su programa. Hay muchas formas de podernos dar. Entonces, solamente debemos de imaginarnos en algún momento dado, ¿cómo es mi vida? Yo les voy a compartir una, una historia, realmente es una historia de, de, de una pareja, que, que los vamos a llamar aquí Alberto y María. Esa, este es un ejemplo que normalmente nosotros, en mi caso, ponemos también, porque es importante mm -hmm. determinar la historia. Muchos de ustedes probablemente viven en pareja, o son personas que ya tienen familia, hay personas que son ya uh, adultos, otros son más jóvenes, pero siempre cada uno va caminando en este rol de la vida de una, de una manera tal que nos lleve a tomar claridad qué es lo que voy a ir construyendo en el tiempo. Uh -huh. En el caso de Alberto y María, realmente, este, como se los estoy compartiendo ahí, ellos son dos personas que tienen una gran pasión, ambos trabajan independientemente, por ejemplo, en el caso de, de María, ella es una, una coach, ella trabaja como coach empresarial, es una persona que motiva, que orienta a los demás, y también, pues, don Alberto tiene su actividad propia. ¿Qué sucede con eso? Bueno, básicamente, ellos han, han logrado determinar, básicamente, vivir hoy con una renta pasiva. Además de sus ingresos que han recibido a lo largo de todos los años, a través de sus trabajos, de sus actividades, han logrado determinar una renta pasiva. ¿Y qué, qué logramos? ¿Por qué una renta pasiva? ¿Qué es eso de una renta pasiva? Bueno, son aquellos ingresos que una persona puede recibir, por todas aquellas inversiones que ha venido generando a través de los años, que le generan intereses o rendimientos importantes para lograr tener un ingreso adicional, más allá de todo lo que tiene que ver los demás ingresos que pueda tener por sus trabajos. ¿Qué sucede? Bueno, eso les permite mantener a ellos un estilo de vida. Ellos tienen cuatro hijos, hay dos que todavía dependen de ellos, hay dos, otros dos que ya se han ido independizando. Y lo más importante de todo esto es que hay propósitos concretos que se, ambos, dialogando, han logrado alcanzar a lo largo del tiempo, sin llegar a tener... Una presión económica importante, ¿verdad?, sobre sus vidas, porque la han ido planificando uh -huh. adecuadamente. Y eso ha generado, pues, que sus ingresos mmm, les permitan darse de vez en cuando un paseo. Hace algún tiempo, cuando habíamos conversado, ellos normalmente suelen irse a la playa, y esa es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros buscamos. Y lo importante de todo eso es ordenarse de tal manera que ellos se dieron unas, se dan sus vacaciones cuando las planifican bien o reprograman sus citas con sus diferentes clientes eso les permite básicamente a ellos poder ir y reprogramar su vida reprogramar sus pensamientos ordenar su su estilo de vida si es necesario hacer una revisión porque eso siempre es importante hacer una revisión de lo que estamos haciendo en el caso de Alberto y María básicamente quiero detallarles esto. Ellos en su momento determinaron, hace 25 años, decidieron trabajar en su libertad financiera. Se educaron, desarrollaron un plan para mm. eliminar deudas, porque yo normalmente, en, cuando escucho a muchas personas, me ha hecho gracia escuchar de que hay varones que viven muy endeudados, y cuando conocen a una mujer, eh, hacen su vida, se, se casan, me dice, mi esposa, me ayudó a ordenarme, y eso es importante, porque yo no quiero decir que a veces no sea la inversa, pero ha sido importante darme cuenta cómo uh -huh. muchos hombres, haciéndole escuchando a su, a su pareja, se dan cuenta y, le, y se ayudan con ella a ordenar su vida. Entonces, como ustedes lo pueden ver acá, ellos se educaron, desarrollaron un plan para eliminar las deudas, dedicaron parte de sus ingresos al ahorro, y del ahorro a la inversión, porque eso siempre hay que hacer esa diferencia, el ahorro, todo lo que tiene que ver con aquel dinero para atender emergencias, del cual vamos a, a poder hablar ahora, y eso nos puede conllevar a nosotros a dar cuenta que podemos generar una inversión para crear esos ingresos pasivos, sin necesidad, sin necesidad de abstenerse de una enorme cantidad de cosas que pueden ser necesarias para la vida, y que les ayuda a crear. Muchos de sus amigos, eso es importante señalarlo muchos de sus amigos aún se encuentran haciendo pagos de sus casas y mantienen varias deudas y no tienen seguridad si su futura pensión les irá a alcanzar dentro de 10 años porque aún les queda trabajar por mucho tiempo eso es una, es una decisión de vida nadie nos obliga, es una decisión que yo debo de tener yo no sé don Max, este, don Heiner cómo le han hecho ustedes pero esta es una, una reflexión que nos debe a de, de, debe de nosotros visualizarnos en nuestra jornada de vida. ¿A dónde estamos? ¿Dónde estoy en este momento? ¿Y a dónde me quiero ir? ¿Cómo nos visualizamos en este momento? Cada, cada, cada vez que ustedes reciben un pago, los que nos están escuchando, ¿cómo, cómo se visualizan? ¿Serán como la pareja de nuestra izquierda? Pensando, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué problema? ¿No me alcanza el dinero? Este, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O se pueden visualizar como la pareja de la parte superior derecha? ¿Contentos? Lo hemos logrado, lo estamos haciendo, estamos alcanzando nuestras metas, los objetivos que nos hemos planteado. ¿Cuál, cuál es su situación en este momento? ¿Y en cuál quieres estar? ¿En cuál situación quieres estar? ¿A mí? Y, y, y creo que también es importante mencionar que después de, de, de esto que nos, que nos ha afectado todavía muchísimo más y muchas familias por personas que se han quedado sin, sin trabajo, que han tenido una situación muy complicada por el tema de la pandemia, los es que han tenido su propio negocio, por ejemplo, que están en el sector turismo, que hasta ahora están nuevamente retomando después de ciertos meses que estuvieron sin poder trabajar se les todavía la situación y si somos desordenados de por sí eh, de, todavía es más grave entonces que, que de verdad que son escenarios preocupantes en, por, por algún lugar y por otro lado podemos tener gente pues como más, que se organizó mejor que tuvo pues un poco más de suerte en la gestión empresarial y que realizó pues nuevas formas de hacer negocios y quizás pues eh, no, les, no les afectó tanto, ¿verdad? Entonces están como los dos escenarios. Sí, definitivamente. Les voy a comentar dos casos muy cercanos. Digamos, eh, yo tengo un nieto que siempre durante el año pasado, obviamente, con el problema más fuerte de la pandemia, él, él y su esposa normalmente son los que manejan sus microbuses y obviamente fueron muchos meses de inactividad. Pero algo que me llamó la atención es que ambos, ellos dos, gestionaron cómo hacer otras actividades por la caída de sus ingresos, gestionaron otras actividades que les permitiera por lo menos recibir un fondo para poder sacar adelante su propia vida. O sea, no es una situación de postración, yo no voy a negar que sé de muchas familias que la, la han visto muy difícil, pero la actitud, la actitud de afrontar, el ser resiliente, ¿verdad? el poderse superar, es una situación importante, mm -hmm. porque la lucha siempre puede existir. Lo mismo, otro conocido que se dedica al turismo, él, en, el, en otra de mis actividades que tiene que ver con los bienes raíces, él hizo, él hizo, utilizó una vivienda que, que tenía y la vendió, de hecho la vendimos en común, y básicamente ese es un, un dinero que le está permitiendo eh, hacerle frente a cualquier otro gasto, alguna otra deuda que tenía, pero es eso, en algunas ocasiones para poder sacar adelante yo debo de prescindir de algún bien que tengo para que me permita cubrir alguna deuda que no crezca. Entonces, son dos casos muy cercanos que ambos de diferentes formas han logrado superar, pero siempre con constancia, con lucha, con mucho coraje, que a veces no es fácil, pero es una realidad. ¿verdad? Don Luis, qué importante estos detalles que usted nos está ilustrando acá en el programa, igual a la audiencia, porque hace un rato, escuchándolo muy, muy, muy detalladamente, usted dice un tema muy importante, y es de las finanzas personales no como un tema meramente obligatorio, sino que se le transforme a uno verdad en un estilo de vida, pero que ese estilo de vida te ayude a planificar tanto a corto, mediano y a largo plazo. El control de tus ingresos, el control de tus gastos, pero también cómo saber trabajar en equipo, que eso yo le destaco y lo vuelvo a, a ilustrar acá, que usted lo dijo muy importante, que la mayor parte de personas que ha, con las que ha hablado usted, que han sido del género masculino le dicen que gracias a su señora esposa es que empiezan a equilibrarse en la vida financiera y qué importante es que la finanza no solo sea un tema individual, sino que sea a nivel familiar, ¿verdad, don Luis? De trabajo en equipo y que transmitamos esa cultura a nivel familiar, para que se convierta más que un estilo de vida, todo un concepto de equilibrio pleno, de eh, discernimiento, de buenas tomas de decisiones y que cuando vienen tiempos como estos, ¿verdad, don Luis? Eh, podamos las familias poder no solo llevar las cosas, sino tratar de ser no solo resilientes, sino hasta asertivos, que eso es muy importante. Usted lo dijo muy claro: la resiliencia son las cosas con las cuales estoy de acuerdo, ¿no? ¿verdad, don Luis? En estos tiempos más de finanzas personales y la asertividad, ¿qué tanto eso ayuda a finanzas personales, don ¿no, Luis? Realmente, por eso lo, lo englobo en el tema actitud. O sea, nosotros somos dueños en una, en un porcentaje muy alto de nuestro propio futuro. Yo nunca olvido a una persona que admiraba mucho hace muchos años, estaba yo, jovencillo, adolescente, y él nos decía, pongan sus manos adelante. Así como ven sus manos, de eso depende, ustedes pueden construir con sus manos muchas cosas o las pueden destruir. Es una, es una decisión propia. Pero también, mucho algo de lo que les quería comentar más adelante tiene que ver con quiénes somos nosotros, la cultura, cómo hemos sido creados. A mí me, me alegra mucho cuando converso con jóvenes que ya han iniciado su vida laboral, algunos estudiantes también que me he topado en el camino, cuando ellos nos dicen, no, no, yo tengo una cultura de ahorro, porque cuando hablamos de inversiones, yo tengo una cultura porque mi abuelo me enseñó o nos enseñó a la familia la importancia de no gastarlo todo. Entonces, eso es un tema o eso es un punto de los que debemos de aprender a tocar, por ejemplo. Primero siempre hay que hacernos un análisis, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde, dónde están mis metas principales, do, mis metas financieras? ¿Cuál es el plan que estamos fijándonos para el futuro? Hay personas que eh, es normal que muchas veces cuando alguien empieza a trabajar y vamos a tener la emoción y empezamos a gastar y compramos o me quiero comprar un carro o me quiero comprar. Esa es la parte que más adelante yo quisiera mencionar, que es la inteligencia emocional. ¿Cómo es mi relación con las finanzas? ¿Cómo es mi relación con el dinero? Entonces son, son preguntas que yo tengo que hacerme porque a veces copiamos patrones de gasto que nos, que nos van a llevar a mantener hasta un estilo de vida de nuestra familia cuando ha sido familia que gasta mucho. Y por ejemplo en Costa Rica hablamos de que más de 800 mil familias tienen una, dos o tres deudas. Y eso compromete muchísimo su crecimiento, su patrimonio. Y eso es lamentable lo que muchas veces se da, cuando un banco llega de una familia, le toca la puerta y, y los van a sacar porque los vienen a desalojar. Eso es muy, muy doloroso. Y uno lo ha escuchado de personas en el, en el tema bancario, cuando están en eso, y han tenido que vivir esa experiencia. Y me decía una vez una muchacha, de lo que más me dolió una vez en una de esas experiencias, es ver a los dos niños detrás del papá, decirle, papá, papá, ¿por qué nos van a quitar la casa? Y yo no, yo no culpo esa situación, pero, pero básicamente es, hay que entrar y conocer la, la realidad del trasfondo. no es que importante todo esto que usted menciona y uno viendo acá, ¿verdad? La diapositiva desde todo punto de vista, hay aspectos que uno no puede dejar de lado y esa es su verdad, la parte humana, la parte sensibilidad, pero usted toca un tema que también uno se pone a pensar muchas veces la parte... Antropológica, la parte histórica del ser humano, porque para eso sí hay que hacer ya un profundo análisis la parte arqueológica, de la parte sociológica. Y es interesante porque uno ve, por ejemplo, nuestra idiosincrasia costarricense si y nos vamos a los orígenes de la historia como tal. Y nosotros siempre sí, hemos sido una sociedad que nos ha costado mucho ver ese tema. Y la importancia de la inversión, la importancia del ahorro, la importancia de la planificación, porque en algún momento creo que, que hablábamos usted y yo en audio días previos a que viniera en este programa. estuvimos en unos audios viendo unas cosas muy interesantes de cómo otras culturas a punta de adversidad, eh, temas como la cuestión caos, les ha enseñado a planificar y no hay casos como lo de la parte escandinava, la parte norteamericana, cuando se habla de estos detalles, ¿verdad, Luis? Que incluso uno oye ya en estos países, familias, hablando desde que nace el chiquito, la chiquita, tengo que meter el fondo en un fideicomiso para la universidad de mi hijo, ¿verdad? Hablando de que ya desde los cero meses ya se está pensando, hay que pensar en la universidad de mi hijo, de mi hija, hay que pensar en el, en el colegio, hay que ir pensando en la eh, parte eh, seguros. Entonces, cuando uno está estos detalles, y uno ve la realidad latinoamericana muchas veces nos encontramos con este tipo de cosas la importancia de una buena planificación de una buena visión de futuro que esto no es un tema de los tres que somos administradores de negocios por el contrario es un tema que es para toda la vida y para todas las personas verdad no es porque ahí es donde yo insisto qué tan importante también es que hoy nosotros como seres humanos tengamos claro la visión de futuro en ese sentido. No es porque eso es un factor que casi siempre uno ve y uno dice, sí, la visión, la visión de largo plazo. Sí, don Max, realmente el tema de <coughs> diferencias culturales en los diferentes países a veces es muy notoria, realmente es notoria. Sin embargo, mira que yo guardo una gran esperanza de que realmente en los países latinoamericanos, y lo he visto con muchos jóvenes aquí en Costa Rica, y digo muchos jóvenes, porque yo tengo mucha gente que, que son, digamos, clientes del tema de inversiones, que son personas que rondan de los 22 a los 28, 29 años, que ya aprendieron a generar, a pensar, no en el corto plazo, sino en el largo plazo. ¿Por qué? Porque ese largo plazo, separando una porción de su salario para generar un capital más a futuro, es trabajar con el tema del interés compuesto, porque bien decía Warren Buffett, es, la magia del interés compuesto es algo formidable, pero lo vemos en el tiempo, el interés compuesto, ver los resultados de, es, de una inversión con interés compuesto en tres meses, un año, realmente no es tan significativo, pero después de cinco años, usted ve el crecimiento de una forma exponencial impresionante, ¿Y qué es lo que muchos de esos piensan? Bueno, primero tienen proyectos, proyectos en 10 años de tener un buen capital para poder comprar una casa, poder tener edad de retiro, por como lo pueden ver ustedes aquí también hablamos, bueno, usted, usted se imagina cómo va a ser su retiro, ahora que no solo en Costa Rica, sino en muchísimos países a nivel mundial, se habla del problema de las pensiones, de jubilarse, del cómo mucha gente o muchas personas, ciudadanos ya, adultos mayores, pueden sostenerse si tal vez el recurso no es suficiente. Entonces, esa parte, esa esperanza de saber que ahora muchos jóvenes ya piensan en eso y lo están haciendo, porque pensar es diferente al, al ejecutarlo, es, es formidable. Y yo los felicito porque realmente esas decisiones requieren de coraje y requieren entusiasmo. Y, y verdaderamente de una gran visión que ellos tienen de saber, y algo, me acuerdo de una muchacha que me decía, don Luis, yo me quiero retirar a los 45 años. Claro, y ella está creando un plan de retiro que le va a generar un rendimiento muy importante. Dice, porque lo que yo genere con la inversión, más lo que yo genere durante mis años productivos, me van a permitir... Tener tranquilidad, que es lo que yo busco, no andar angustiada por deudas. Qué importante y valioso esto que usted dice, don Luis, porque volvemos a una situación muy bonita, que es los grupos generacionales, bien, los tres acá, y usted y un servidor que los hemos estudiado, más cuando dábamos estos cursos de mercadeo, ¿se acuerda? Y uno ve esta importancia de analizar los grupos y en Costa Rica, no escapamos de esa realidad, los diferentes grupos generacionales, sus comportamientos, actitudes, aptitudes y percepciones, y uno empieza a destacar, por ejemplo, hoy generaciones como por aquí, Millennial, Centennial, que ya, bueno, Centennial ya traen un concepto de lo que es la solidez financiera, ¿verdad? No la liquidez, don Luis, que eso es toda una cuestión interesante, que es lo que usted dice, invertir, a largo plazo, pero saber que me retiro a cierta edad, ya gozando de ciertas características con esta inversión, ¿verdad?, que puedo hacer en X cantidad de capital, pero saber que además eso me garantiza un respaldo para poder afrontar diferentes situaciones a futuro, y usted lo está diciendo muy atinadamente, ¿verdad?, la visión de futuro de hoy de, de estas personas con las que ya usted está tratando y usted ve, porque hay un tema muy interesante y uno cuando estudia estos grupos por ejemplo, los, los más actuales para acá uno ve cosas como la economía colaborativa con ellos, la economía solidaria, el tema de la economización y de hecho es un tema que para nosotros los mercadólogos los mercadólogas ha sido muy difícil y yo sé que las empresas han sufrido mucho con la parte centenaria, Centennial, Exennial y Millennial por el tema de que se han quedado con productos tradicionales y usted está diciendo algo muy interesante es el cambio ya de productos de ciertas características pero que me garanticen un respaldo entonces volviendo a esa parte financiera ¿Qué gran reto tienen las empresas financieras con este mercado y qué cosas tienen que prepararse para no solo comprenderlo, sino garantizarles, en este caso, ¿verdad?, beneficios, don Luis. Definitivamente, don Max. Y es que, básicamente, con la, la misma empresa que yo represento en el tema de, de, de finanzas, en el tema de inversiones, es, un tem, es una empresa que está liderada por gente adulta también, pero hay gente joven, hay gente adulta, adulta adulta joven, que le permite básicamente tener esa visión, ese compromiso, tenemos personas que que tienen veintipico de años, que son ya asesores, pero son gente que tiene un conocimiento, se relaciona muy bien con con gente de sus edades y ver el crecimiento de ellos, el aporte, la incorporación, de, de nuevos inversionistas de ciertas edades, uno dice sí, por eso les decía hace un momento eh, la mentalidad ha cambiado está cambiando y cuando usted me habla del tema del mercadeo es un, un tema que también hay que tomarlo en cuenta, cuál es nuestro gran reto y aquí podríamos hablar de mucha terminología pero como se los pongo acá es que no es tanto hablar de terminología es, tiene que ver con nuestra forma de pensar en, en el tema de las finanzas entonces, viene, viene un dilema, un dilema que ustedes lo pueden encontrar en, en muchas charlas de gente que, que habla de finanzas. Cuando usted va a comprar algo, ¿lo hace porque lo necesita o porque lo quiere? Nada más. Entonces uno debe tener la disciplina. No lo compre, menos si lo vas a comprar con una tarjeta de crédito, si lo vas a comprar a largo plazo absténgase de eso por uno, dos o tres meses, y si, y si pasado ese tiempo usted no lo ha necesitado, simplemente era, llamémoslo, un capricho, un dinero que ibas a gastar y de algo que ibas a usar un día, dos días, y luego lo ibas a guardar por ahí, eso no es necesario endeudarse de esa manera, por eso nuestra forma de pensar debe ser muy importante conocernos para determinar si yo soy impulsivo, si soy un comprador impulsivo, si pienso que con el dinero que me voy a ganar dentro de un mes voy a poder pagar eso, pero la pandemia me enseñó a que no hay garantía que dentro de un mes yo tenga trabajo. Por la volatilidad que hoy se maneja en muchos aspectos y que me enseñan a tener comportamientos diferentes como lo que sí vemos ahora en muchas personas, que han cambiado ese hábito de gasto por ser un gasto más disminuido, más mesurado, más medido, y me consta de muchas personas, familias también, que hoy realmente han aprendido a reducir sus gastos para tener un ahorro, un ahorro para emergencias, para eventualidades porque eso es, es el tema importante, ¿verdad? El, el tema del ahorro es algo solamente para tener una, atender cualquier situación que se nos presente en, en un momento inmediato, que usted lo puede tener en un banco. Aunque hoy, digamos, al menos en Costa Rica, las tasas de interés, el rendimiento por tus ahorros es muy, pero muy bajo, es casi, es muy simple, muy básico, muy básico. Pero la gran diferencia está en cuáles son los resultados que yo voy a tener si cambio mi forma de pensar, mis comportamientos y me pueden llevar a una gestión de finanzas personales en el flujo de dinero que estoy recibiendo. Y para no extenderme mucho, el tema viene acá. Bueno, ¿cuál es mi gestión de deuda? Eh, te estás endeudando por hacerlo nada más, por comprarnos un celular de prestigio. Pero, pero lo estamos pagando a crédito y eso se, estamos pagando intereses innecesariamente. Cuando probablemente, me decía una vez un, una persona, una muchacha que, que trabaja en una empresa transnacional, cuando salíamos de, era una clase de, de posgrado, una clase de maestría, ella normalmente no tenía su carro aún, pero me decía, no, yo no tengo el carro todavía. Lo tengo proyectado todavía comprármelo, en ese momento era enero, y me dice, probablemente me lo compro entre noviembre diciembre de este año o enero del año siguiente, porque yo lo voy a comprar contado. Y efectivamente, muchos meses después, conversamos y ella se lo compró. Me dice, yo no voy a pagar intereses. Se abstuvo por muchos meses, gestionó bien su dinero y compró de contado. Y eso también le genera beneficios, porque puede le puede permitir hasta generar un mejor, un, un mejor precio. Y eso que se ahorra, que no gastó en intereses, bueno, gestiónelo en una inversión. Entonces, es una forma de podernos ordenar y realmente pensar, bueno, ¿qué es el ahorro y para qué lo quiero? En el corto plazo. Pero si no gastaste ese ahorro, piensa en invertirlo. Por ejemplo, nosotros tenemos en la empresa mecanismos de personas que pueden invertir mil dólares a tres meses, seis meses, un año, hasta cinco, diez, quince años, dependiendo de tu necesidad, pero le ayudamos a planificar su futuro, con base a tus necesidades. Por eso es un tema en el cual debemos de preguntarnos, Max, Don Heiner, ¿qué, ¿qué realmente desean ustedes? ¿Qué es lo que desean construir para su vida? Don Luis, algo muy importante, bueno, antes de eh, saludar a nuestros amigos que están en sintonía, nos están reportando a través de nuestro eh, WhatsApp. Eh, Saludos cordiales para un gran amigo también de nosotros, don, el, el máster eh, don Javier Ortiz González, que está también en, en sintonía. Gracias a don Javier ahí por los comentarios. Excelente tema, nos dice, excelente... Obviamente, pues, eh, habla muy bien del presentador, ¿eh? mucha Tienen eh, mucha capacidad de eh, que que definitivamente que qué eh, honor tener nosotros hoy en Café Empresarial también a don Luis a don Javier que lo hemos tenido como invitado hablando sobre eh, el tema de transformación digital. Eh, ahí les envía saludos y sí, a la distancia y abrazos. Y Muchas por gracias cierto don que, Javier. Por cierto tenemos que felicitarlo porque eh, ya el día de ayer terminó una maestría en transformación digital, dicho sea de paso. Así que para. Mateo o doctorado? No, no recuerdo. Creo era que era maestría. Doctorado. Macía. Doctorado. ¿no? Era, era doctorado. Lo doc un doctorado. Le felicitamos a don Javier, un amigo. Común. <ríe> y que nos está sintonizando. Igual aprovecho, hey, esto que usted dice, aquí tenemos a doña Carmen Cascante, que siempre nos sigue, a Yaira Cascante, tenemos a Don Joana. Diego Gamboa, Joana Chacón, que fue alumna de la universidad, y que nos dice saludos, profes, igual a Joana, un cordial saludo, un abrazo ahí fraterno, una excelente Ajá. estudiante. Eh, tenemos a don Diego Gómez, un colega de nosotros, también del área del Banco Central, que nos está observando, un gran saludo, y contamos también con Karina nájera también una amiga en común, ¿verdad?, de los tres, un saludo, que Karina nos sintoniza, uh -huh. igual Leo, que también es eh, acá estudiante con nosotros en la universidad, entonces, a todos ellos también gracias que nos están sintonizando y nos están viendo, dice doña Carmen Cascante, un gran tema, un excelente ¿Un tema? tema, los felicito, eh, le agradecemos mucho, de verdad, y eh, muy bien, que acá nos están sintonizando y nos están dando saludos a todos ellos, nuestro cordial abrazo, nuestro cordial saludo, que nos están sintonizando en el espacio. Tal vez hay, hay una pregunta que aquí, por cierto, nos hicieron por el, a través del WhatsApp, don Anthony, dice que le envía un cordial saludo a, a los profes. Eh, don Anthony nos dice que, que bueno, ¿cómo hacer... Si sí, sí, para las personas que tengan poco ingreso, eh, la única forma de poder adquirir muebles, poder adquirir una cocina, poder adquirir una refrigeradora, es a través del crédito que, por ejemplo, una de estas empresas, eh, por mencionar algunos de estos almacenes, eh, pues dan esas facilidades de pago en donde es muy poco, es, es muy baja la cuota mensual, entonces se le hace atractivo para una persona que no lo puede comprar de contado y, y entonces tiene que utilizar ese sistema aún sabiendo que paga el doble o tres veces más del valor que tenía el producto. Eh, ¿Cuál es la recomendación en ese caso, don ¿No, Luis? Eso es lo que nos preguntan. Le voy a contar mi experiencia personal. Como yo lo hice. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, bien jovencito por cierto, salido del colegio, me acuerdo que mis primeros dos trabajos que se me presentaron, estamos hablando más o menos de un lapso de ocho años, por cambios que hice, cuando, cuando renuncié a mi primer trabajo, me dieron la liquidación de todo. Ese dinero yo no lo gasté. Lo que hice fue, lo invertí. En aquellos años en, en CDPs, en, en certificados a, a largo plazo. Y posteriormente, ahí lo dejé, y en el siguiente trabajo, cuando también me retiré porque iba a iniciar un emprendimiento, también me liquidaron totalmente. Entonces, todo ese dinero igual lo puse lo, a trabajar en CDPs. Uh. Eso me ayudó a que lo que yo fui generando y lo que tenía, eso me ayudó a ir comprando recursos para crear para construir mi casa, gracias a Dios. Yo cuando le, yo logré hacer mi casa, la hice con recursos person eh, recursos propios en esos años, pero ¿cómo hacemos cuando tenemos que comprar electrodomésticos? Le comparto, lo que yo hice en lo personal fue generar siempre, separar dinero, a pesar de lo, de lo que poco que alguien pueda recibir es, absténgase de gastos innecesarios, si usted tiene una meta, absténgase, separe lo, lo que pueda, respetando el presupuesto de cada quien. Entonces, en su momento, lo que yo hacía es que yo tenía, era cliente de una casa de venta de electrodomésticos, pero yo no compraba nunca a más de un año. Lo idóneo era, sabía cuánto tenía ahorrado, sabía cuánto podía pagar por mes, y normalmente lo negociaba a seis meses, si era necesario, por ejemplo. Entonces, a los seis meses ¿eh? que se cancelaba, y lo que si, si pagaba intereses era algo mínimo. El problema es cuando se compra muy a un año, dos años, tres años, la salida de intereses te está, te está quitando recursos propios, te está quitando tu dinero. Entonces, es más difícil poder adquirir otros bienes cuando yo sé que he pagado tanto monto de interés. Entonces, muchas veces en esto, dependiendo de los ingresos de muchas personas, está... En controlarse, en conocerse, no, no generar tanto gasto, abstenerse, ahorrar y de ser posible, en la medida de lo posible, comprar de contado. ¿Qué es un esfuerzo, un sacrificio? Sí, pero entonces es mejor eso. Absténgase, ahorre y luego compra. Porque también se vuelve un hábito, se vuelve un hábito. Cuando nos endeudamos más allá de un tiempo, probablemente más de un año, la salida de dinero, más bien me quita a mí, me resta posibilidad para crecer en el futuro. Esa es, digamos, mi recomendación personal de lo que yo hice en mi momento. Qué bien. Que esto que usted dice, Luis, es bastante importante porque no es solo decir lo que usted dijo muy bien ahorita, de que vamos a decirle a la gente cómo hacer finanzas personales, sino que uno lo vive, y que sea del testimonio, de ¿verdad? Como uno también puede aconsejarle a otras personas cuando no lo ha vivido, lo ha sentido, ¿verdad? Y que da uno buenos tips, traer un mensaje, que esto no es para castigar ni es para juzgar, ¿por qué no? De eso no se trata. Más bien es hoy le estamos diciendo a la audiencia, tips y buenos consejos de cómo hacer de tu dinero un aliado inteligente, incluso hasta en las finanzas personales. Yo sé que este es un tema muy peculiar, por eso uh -huh. la gente no lo ve, que es también cómo a veces hacer deudas inteligentes, ¿verdad, don Luis? Que ese es otro tema interesante, que a veces hay deudas, pero lo que llamamos, ¿verdad? La deuda inteligente y cómo saberla diferenciar, don Luis. Sí, comprendo. Por eso, digamos, este tema que les estoy poniendo ahí, proyectando en este momento es hay que aprender a vivir por debajo de las posibilidades. ¿Por qué razón? Porque ser impulsivo para gastar es súper fácil, y nos motivan de muchas formas para poder gastar lo que aún no hemos ganado. Eso es una realidad. Entonces, yo tengo que hacerme unas preguntas. Por eso digo, creo que la tercera vez hay que conocerse. ¿Cómo pienso? ¿Cuáles son mi forma de sentir? De... Porque los seres humanos somos seres emocionales. Entonces, ¿cuáles son mis posibilidades de vivir por encima, por debajo realmente de lo que gano? Vivir por encima de tus posibilidades es igual a gastar dinero que no tienes. Nos genera deuda, nos genera preocupación. Vivir por debajo de las posibilidades siempre es tener, eh, más bien vivir por debajo de tus posibilidades es igual a tener excedentes. Lo que les decía hace un momento, nos puede tener, generar ahorros, que es parte del consejo que nosotros eh, lo, en el tema de las inversiones les decimos a muchas personas, bueno, ¿cómo está su situación actual? Ya una vez que la conocemos, no, mire, mejor, dedique ese dinero, reduzca deudas, genere un plan de emergencia, un ahorro X para que pueda atender emergencias. Y una vez que tiene usted ese monto que podemos estipular para emergencias, ahora sí. Si tiene más, genere un proceso de inversión paulatinamente que al menos con nosotros lo pueden generar a partir de 50 mil colones equivalentes a 100 dólares. Pero es una forma de educarlos, de ayudarlos a que no no no se exasperen por ciertas cuestiones, es llevarlos y orientarlos al cómo lo pueden hacer para beneficio de tu propia vida. Entonces a eso nos puede llevar a vivir acorde a tus posibilidades, que es igual a gastar todo lo que tienes sin endeudarte, ahorros, Solamente ahorro no, no, no aumenta tu riqueza. Que ese es un tema que en algún otro momento podríamos hablar. Sobre, sobre mecanismos de inversión. Pero hay que corregir primero hacia adentro. Lo interno. No sé si tal vez ahí paralelamente te respondí. Sí, no, no, claro que sí, Luis. Porque estamos de acuerdo. Porque a veces pasa que sí, hay momentos en que... Uno, bueno, el ser humano quiere obligaciones financieras, pero yo digo... Es más sí. inteligente, verdad que hay cosas que sí habrá que hacerlo, pero esto que usted dice también no es de ser importante porque no es hacerlo, hacerlo por hacerlo, ni tampoco decir, nos vamos a echar una obligación eh, grande encima, ¿verdad, don Luis? Que si no tenemos las posibilidades, porque usted está diciendo algo muy fuerte, que es la parte comedida, ¿verdad? Que es... Vivir de acuerdo a tus posibilidades, vivir de acuerdo a tus eh, situaciones específicas, en qué momento vas a tomar una obligación inteligente, de qué características, y también saber en qué momento se va a hacer, porque usted dice algo muy importante: los factores situacionales, el momento, ¿verdad? Don Luis es súper superatinado, es decir, en qué momento, como usted dijo, esperemos tres meses, seis meses, si realmente esto es necesario o no es necesario, ¿verdad? Pero a veces, eh, sí, son situaciones que depende mucho, ¿verdad?, de las personas, los estados de situación económica, depende hasta del tipo de, bueno, de las familias, todo, todo, son una serie de factores que van de la mano y que nosotros vemos en el amplio sentido de la palabra, bueno, es que esto nos hace ver algo muy importante. sí ¿Qué aspecto? Sí son fundamentales, don Luis, para que también hoy nosotros como personas tenemos que tomar en cuenta de cómo incentivar en las mismas familias una buena cultura, porque digo, es que la educación comienza en casa, ¿verdad? Siempre hemos dicho esa máxima y siempre nos han dicho la educación comienza en casa y cómo romper paradigmas, que eso es <risas> todo un tema. Te voy a, a dar dos ejemplos de lo que me estás diciendo. Bueno, una inversión eh, inteligente. Tengo una conocida que un uh -huh. día estábamos conversando sobre el tema de inversiones y ella hizo lo siguiente, le dieron una herencia de, de un lote. Entonces, muy bien, ¿cómo va a gestionar ese lote? No, este lote me va a ayudar a mí para el futuro. ¿Qué hizo ella? Sacó un préstamo en el banco, construyó tres apartamentos y los alquiló. Ella sigue trabajando... Los apartamentos le ayudan a pagar la deuda y con un saldo o una utilidad que le queda de, la, de los apartamentos, genera una inversión. Entonces, esa es una forma, porque realmente cuando yo compro algo, la idea es que también me genere, que es la idea muchas veces de un vehículo. Bueno, usted usa el vehículo solo para pasear o lo ayuda, te ayuda a generar te ayuda para trabajar. Entonces, lo que yo produzco trabajando me ayuda a mantener el carro. Pero si solo lo uso para, bueno, probablemente se va a convertir en, una, en un bien que me está sacando dinero nada más. Un carro se puede convertir en un pasivo, básicamente. Por eso hay que saber determinar, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Eso es una pregunta. Y si no, pues al menos desde un tiempo para poder generar recursos los pones a trabajar, como hace mucha gente que tiene mucho dinero, ponen a trabajar muchos recursos y con las, el ingreso pasivo es que compran muchas otras cosas y no están gastando su capital. La otra, yo guardo todavía de niño los famosos chanchitos, tengo dos. Ahí va, a uno le enseñaban a echar las moneditas. Y uno era feliz echar moneditas ahí. Y cuando vale. ya, el chanchito, ya cuando el chanchito estaba gordo, uno le sacaba ah, la plata para comprarse ropa o alguna cuestión que uno El plástico, necesitar. el chanchito plástico. No, los míos son de barro. Ah, eso es lo que hay que romper para sacar el dinero. No, ¿verdad? yo no los rompía, yo se los sacaba con, con algo ahí para poder uno. Entonces, ¿qué le enseñaban a uno? Si usted quiere algo, ahorrelo y luego lo puedes comprar de contado. De hecho, yo tenía ese hábito también jovencillo cuando empezaba a trabajar. Yo normalmente me acuerdo que me iba a visitar las tiendas a San José y Ajá. me iba a ver, bueno, ¿qué es lo que te querés comprar? Bueno, yo quiero, necesito comprarme zapatos, un pantalón, una camisa, etcétera. Pero yo me iba a, a ver precios a las tiendas. Y una vez que veía lo que quería, normalmente no lo compraba el mismo día. Normalmente. Me daba un tiempo. Y ya cuando sabía que podía tener la plata, me lo iba a comprar. Esas eran partes de mis hábitos. Entonces, espero que de una forma sencilla le puedan servir. ¿Por qué? Porque tal vez como también es que quisiera llegar a algo que lo para dejarlos ahí tal vez en un futuro para otro tema. Nuestra sensación de no gastar lo que no se ha ganado es una disciplina, compañeros. Es una disciplina. No contemos con el sol de mañana contemos con lo que hoy tenemos, yo no niego que hay que presupuestarse, no uh -huh. niego que hay que planear, eso es importante, hay que planear, porque cuando yo vi, eh, planifico, cuando establezco un objetivo, voy a, a, a tirar las estrategias para alcanzar esos objetivos, pero eso no implica que me voy a comer lo que ya pienso que me voy a ganar dentro de un año, eso, eso es irreal, es irreal. Y es muy peligroso. Entonces, si hoy usted tiene eso, que les pongo ahí subrayado, si usted hoy tiene, por ejemplo, la sensación de que el dinero se evapora muy rápido, que no le alcanza, hay que sentarse a hacer un plan o buscar ayuda, un asesoramiento que me ayude a determinar dónde estoy fallando. Y otro de los elementos muy conocidos que a veces nos hacen que el dinero no alcance son los famosos gastos hormiga. Ah, que la persona salió y, ah, mira qué rico, voy a comprarme por aquí un helado. Pasaron y se compraron otra cosa. Pero si ese hábito lo tiene todas las semanas, a la hora de sumar esos gastos que no había planificado, van a sumar bastante. Van a sumar y esos son los detalles que probablemente están haciendo... Que a usted no le alcance el dinero para construir un mejor futuro aquí hay que tener mentalidad de deportista disciplina disciplina para alcanzar una meta como un nadador que se levanta a las 3 de la mañana verdad para ir a practicar en las piscinas frías esté es lloviendo usted, o, o no esté lloviendo va ah. mentalidad de deportista pero de un buen deportista verdad disciplinado mm, mm. Y abajo les pongo otra vez, antes de comprar, aunque sean gangas, es que esa es otra trampa en la que caemos. Uy, pero vieron qué gangón, qué barato que está. Y todo el mundo va a ese, tarjeta, Des, descuento. Y, a mí, y miren, perdón, pero yo he visto, don Max, usted que es del área de mercadeo, yo lo he visto en muchos lugares. Aproveche productos con un 30 y 40% de descuento, porque están inaugurando un local. Y yo voy a ver, y me voy a ver otro local. Oigan, pero son los mismos. Lo que pasa que con el 40% de descuento quedaron igual que la otra. Entonces, hay que preguntarse. Hay, no voy a negar que hay descuentos que son reales. Pero voy a preguntarme, ¿realmente lo necesitas? Es firmes. Porque si no, es muy fácil que el dinero... Es, es como, como un asalto. Perdónen el término, es como me dejo asaltar. Y esos son temas que debo de tener muy claro en ese tema de educación. Entonces, caemos en un error, como se los pongo ahí en la, en la figura, caemos en un error de que sabemos que nuestros ingresos son un monto, nuestros gastos son mayores y todo eso tiene una consecuencia. La deuda crece, el déficit personal crece o el déficit familiar crece. Don Max, eh, tal vez es importante, eh, tenemos algún saludo muy especial allí para que nos cuente. Y... Eh, de hecho, aquí tenemos a don Juan José Torres, que fue alumno común de nosotros dos de la universidad, ah, y nos está diciendo dos, dos, excelentes, pro, dice, dos excelentes profesionales y profesores juntos, hacía gusto escucharlos, a Juancito, que siempre le decía a Juancito. Tenés? un abrazo a la distancia acá, y verdad qué bueno tenerlo acá en el espacio, a Joana Álvarez de Capacítate, que también, amiga común, eh, estamos compartiendo, un saludo, excelente profesional Luis Faustino, un gran docente, un abrazo a Joana Álvarez de eh, Muy buenos Capacítate. comentarios. Muy buenos comentarios. Don. Muchas gracias por estar ahí, hoy escuchándonos, es un placer saludarlos a la distancia, se les recuerda con mucho cariño, bueno, tenemos pocos minutos para, para finalizar hoy, hoy nuestro espacio, que se nos está quedando corto con, esa, con esta valiosa información que nos está dando Don Luis, que creo que, que, que nos va a quedar para no sé cuántos programas más, pero va a ser un gusto de saber que va a quedar pendiente para poder conversar con, con Don Luis. Y yo creo que sería importante, verdad, más que tuviéramos tal vez algunas conclusiones de lo que hemos eh, analizado el día de hoy, para ir cerrando nuestro programa. ¿Qué le parece, don sí, claro. Sí. Yo quisiera robarles sí. un minuto uh -huh. para, para poderles dejar una idea importante, porque hablar de finanzas personales, ya no tanto a nivel teórico, sino un poquito más de experiencia, es importante. Y si quiero recalcar algo importantísimo, yo tengo que tener metas. Eso es importante. ¿Qué es lo que realmente yo quiero? Para esas metas, debo buscar un equilibrio en mi vida. Y también debo de establecer hábitos. Los hábitos son necesarios para poder ir alcanzando lo que quiero, paulatinamente. Y aquí es donde también tengo que dejarme de, de preocuparme de lo que digan los demás. Es que muchas veces hay personas que, que ofenden a otros, pero ¿por qué no ir con nosotros? No, es que no tengo dinero. Nunca olvido de un alumno que me decía, es que mis compañeros me invitan a ir al cine un viernes en la noche, pero yo les digo no puedo, porque si yo gasto ese dinero para ir al cine, me quedo sin plata para atender las, los pasajes y lo que necesito para poder atender eh, mi estudio. Y hoy ya es graduado, él se graduó en Ingeniería Informática, pero también tuvo que abstenerse. Y para cerrar de mi parte... Hay otros detallitos ahí, bueno, hay que conocer las emociones, mis emociones, uh -huh. la inteligencia emocional financiera es importante, hay que conocerse en eso, ahí yo los invito a descubrir cuáles son sus emociones, sus sentimientos, hay que reconocerlos y saberlos manejar para no caer en la trampa de gastar y gastar solo por apariencia y hay que tener una habilidad para desarrollar una sana relación con el dinero. Oiga, saber manejar el dinero es tener una sana una sana relación con ello, para mantener un buen estilo de vida, pero acorde a lo que nosotros hoy tenemos. Pero quiero llegar a esto. Bueno, la gestión de la deuda, algo hablamos de eso, pero es el ahorro y la inversión. El tema del ahorro es, les decía hace un momento, recapitulando, planifique realmente qué es lo que usted necesita en el corto plazo gestione un plan de emergencia o sea, para atender situaciones uy, es que me enfermé y tengo que ir al médico pero tengo el dinero para poderlo pagar cuando usted tiene un fondo para atender emergencias, ahora sí, pensemos en una inversión una inversión que te va a ayudar a alcanzar una libertad futura con el tema de las finanzas que hay siempre yo tengo que medir el riesgo en todo ¿verdad? por eso el plazo es importante pero voy a terminar con esta tablita que es muy importante. Hay personas que inician con un ahorro anual, esto lo tengo aquí, está en dólares y a través de ese ahorro a lo largo de 10 años por ejemplo, dependiendo de ese gran esfuerzo, el interés compuesto va creciendo por 15, 20, 25 años. El asunto es las dos imágenes que le puse al inicio. ¿Cómo te visualizas? ¿Estresado preocupado? porque no me alcanza el dinero, porque gasto demasiado, o te ves feliz porque has alcanzado la meta mes a mes, año a año, para tu futuro, es una decisión, es nuestra decisión, pero también estamos algunos que podemos ayudarle y orientarlo a tomar esas decisiones. Muchas gracias. <risa> Excelente. No me es que no. bien, porque sí, lástima a veces el factor tiempo, digo yo, ¿verdad? Pero este <risa> tema no es solo de una hora, este tema es bastante amplio y sí. ya veo que lo vamos a tener para más programas de café empresarial, don Luis, porque esto no es solo de una, de un simple, de una simple ponencia, porque el conocimiento suyo es bastante amplio, Ay, muy bueno, de verdad, y que nos da no solo una gran ilustración, don Luis, sino es que es una realidad de lo que tenemos que tomar en cuenta y conciencia, y más en estos tiempos en los que nos encontramos. El, um, el saber salir adelante, el saber enfrentar las cosas con mucha filosofía, mucho, mucha resiliencia, mucha aceptividad, y esto es un tema muy bueno, muy bueno, y yo le digo, don Luis, no solo agradecido sino que usted ya es amigo de la familia de Café Empresarial, y que siempre eh, hoy nos honra, no solo con tenerlo acá, sino que eh, para más adelante también vamos a estar en más espacios con usted porque es muy importante una persona de su valía y que también yo le digo a la audiencia eh, como una reflexión final Don Luis, si lo queremos localizar para asuntos de inversiones, para asuntos de asesoría, capacitación, ¿dónde encontramos a Don Luis Faustino Rojas Rivas? Uh -huh. Bueno, aquí les dejo mi, bueno, mi nombre, Luis Faustino Rojas ese es Bien. mi teléfono mi teléfono es 89 37 5705 y este es mi correo de, del tema de inversiones con el que estoy, que es lrojas@transcomer.com. Lrojas@transcomer.com. Con mucho gusto, porque aquí podemos trabajar dos temas, lo que son las inversiones así para crear un capital, y hay otro tema de inversiones que ya tienen que ver con bolsas de valores. Ya, ya ese es otro tema más fuerte, pero sí se puede. Le digo que sí se puede hacer. Muy bien, excelente, Luis. Qué bueno, de verdad que con esto no solo nos sentimos complacidos, hoy ha sido un programa muy especial porque de verdad nos ha venido usted a ilustrar y a enriquecer, a enriquecer como tiene que ser, educación, educación, haciendo cosas proactivas. Y don Heinrich, ¿hay algún aporte? No, no, agradecerte, agradecerte don Luis, siempre un gran amigo, eh, yo creo que de los dos, eh, un gran profesor, un gran docente, sin duda, un gran profesional. Eh, también pues eh, desearte lo mejor, eh, muchos éxitos en este final de, del 2021 que yo creo que muchos eh, quieren olvidar del 2020, 2021 porque yo creo que vienen cosas muy buenas cosas muy positivas y nosotros tenemos que mentalizarnos de esa manera para que nuestros amigos eh, televidentes y los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y demás, vean que temas de esos son temas que de verdad ayudan, que de verdad favorecen en este caso el tema de hoy, finanzas personales, vieron eh, los consejos tan valiosos, tan importantes, de una persona de tanta experiencia, de tantos años, en, el, en la ausencia de tantos años eh, en el mundo empresarial, hoy eh, quiso compartir con nosotros. De verdad que un gran abrazo a la distancia, don Luis, eh, un gusto eh, haberte eh, escuchado y haberte visto, el día de hoy, aunque sea por este medio, ¿verdad? Esperemos que pronto lo podamos hacer en forma personal ahí por la universidad o bien en, en, en la cabina de Cartago Medios más adelante, ¿verdad? Dios Excelente. primero para tenerte en otro espacio y así en, en tener eh, esa, esa gran oportunidad de escuchar eh, tus eh, conocimientos. Muchas gracias, de verdad, por, por estar acá. Excelente. Solo recuerda que los momentos difíciles en la vida sirven de abono para crecer. Muy bien. Y a ustedes, muchas gracias. gracias. Muchas de manera gracias. de cierre, yo. Muy bien, no, no, muchas gracias, don Luis, muchas gracias, don no, Género, la audiencia, gracias por siempre escucharnos. Y de hoy en ocho nos volveremos a ver con grandes momentos de negocios. Muy buenas tardes. Linda sí. tarde, que pasen muy bien. Hasta luego, Luis, hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde. Amigos que nos siguieron el día de hoy a través de Cartago México.